Luis Barbosa. Ocho, nueve, diez, diez, once, doce, trece, catorce y 15 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz ¡Feliz Serenatas Luis Barbosa. Comenzó la fiesta, así que Fuera Palma, Fuera Palma, Fuera Serenata Luis Barbosa con las canciones especiales para papá. Ayer me diqué un viejo momento me estremecí, después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí.